con el tema el arte de una escucha benevolente quisiera ante todo felicitarlos por darse este espacio para poder este cuidarse a nivel de alimentar todo lo bueno que hay en cada uno de ustedes un espacio de autoconocimiento de autorrespeto y para iniciar de una forma bien sutil bien bonita Quiero invitarlos, invitarlas a sentarse cómodamente, a relajar su cuerpo porque vamos a meditar unos minutos para prepararnos para la charla, el arte de una escucha benevolente. Voy a compartir un videito en lo que ustedes se sientan, se relajan, respiran profundo y se preparan. Me siento cómodo. Respiro profundamente, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, preparándome para un ratito de meditación. También invito al Ser Supremo a estar conmigo en este momento, como mi guía, como mi amigo, como mi padre y profesor. Respiro paz y exhalo paz, esparciéndola a todos. Respiro alegría y exhalo alegría, esparciéndola a todos. Respiro amor y exhalo amor, esparciéndolo a todos. Me reconozco como un ser de luz. Un ser de paz, armonía y amor. Abro los oídos para escucharme y así poder también escuchar a los demás. Me pregunto, ¿escucho para responder en una forma automática o para preguntarme qué le está sucediendo al otro? ¿Qué necesita? ¿Qué está sintiendo? Escucho de una forma empática, no tanto con lo que quiero decir, sino con lo que el otro necesita que escuche. Reflexiono sobre la manera que me dispongo a escuchar a los demás. Para poder reflexionar en esas preguntas como ser espiritual que soy, Abro mi jardín interior de virtudes para ser un canal para cooperar conmigo mismo y con los demás. Y para construir una escucha benevolente, una comunicación armoniosa. Somos un instrumento del Ser Supremo para cooperar creando un ambiente de armonía donde puedo reconocer lo valioso que soy y lo valiosas que son cada una de las personas con las cuales me relaciono día a día. Inhalo y exhalo profundo una vez más, sintiendo esa paz, bienestar y armonía que siempre he deseado y que está dentro de mí. Le entrego al Ser Supremo todas mis inquietudes y tomo de él su sabiduría, su amor, su paz, su pureza y su alegría. Om Shanti. Bueno, Om Shanti significa soy paz, soy un ser de luz, soy un ser de paz. Así que ahora, espero que hayan disfrutado de ese ratito de meditación. Les voy a compartir una presentación para ir desarrollando el tema. El arte de una escucha benevolente en realidad escuchar forma parte de la comunicación, el receptor, el emisor y todo aquello que nosotros aprendimos y seguimos aprendiendo en el colegio, en la universidad. Hoy por hoy el tema de la comunicación pues está muy avanzada por el tema de las redes sociales, pero realmente sabemos escuchar al otro o todavía nos quedamos cortos. Vamos a a investigarlo ahora, vamos a analizarlo para, este, para cuestionarnos y para reflexionar sobre todo en, del tema. Bien. Escuchamos con esa paz con la que esa niña está escuchando ese caracol, con esa sonrisa, con esa dulzura. Esta imagen me, me llamó mucho la atención porque se ve tan plácida esa pureza de la niñez, ¿verdad?, que realmente ellos todavía no han perdido la capacidad, la capacidad no, la disposición de la escucha, ¿verdad? Y están siempre como un radar, atendiendo a todo lo que se les dice, tomando lo que les gusta de, de las otras personas, ¿verdad? Y con un amor y una pureza lindísima. Hoy, como les decía, estamos comunicados con todo el mundo y nos enteramos en un segundo de lo que está pasando. Pero a veces nos perdemos la comunicación de a dos, de encontrarnos y mirarnos. Con el tema de la pandemia, ¿verdad?, que ya poco a poco se está abriendo los canales de la presencialidad, yo siento que hemos perdido más todavía esa capacidad para, o esa actitud, o esa disposición para escuchar. Porque de hecho, inclusive mucho antes de la pandemia, cuando, cuando empieza a aparecer estas apps tan elegantes como WhatsApp, ¿verdad?, eh, Twitter, Instagram y todo este tipo de cosas, Facebook, los mensajes de texto, los mensajes de correo, que bueno, los de correo estaban un poquito más antes, ¿verdad? Pero lo que es el WhatsApp que ha inundado todas las familias a todo el mundo, eh, mandamos, mandamos muchos mensajes de texto, audios, correos, queremos comunicar algo y el otro a veces entiende algo diferentísimo a lo que comunicamos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? A veces hasta tenemos que borrar el mensaje porque sentimos que metimos la pata, ¿verdad? Y <ríe> entonces lo eliminamos. Y hasta hay emoticones que nos mandan ahí, ay, eliminaste el mensaje por alguna razón. Bueno, eso es muy divertido. Pero el tema es que en un, en un correo o en un mensaje de texto, como no hay un tono de voz, ¿verdad? que el tono de voz es demasiado importante eh, cuando nos queremos comunicar, porque de acuerdo a cómo yo diga las cosas, así se interpretan. Entonces, si yo soy amable, si yo soy dulce y respetuosa para comunicarme, el otro lo va a escuchar así, e igualmente a la inversa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? No hay tono. Ahí en el texto no hay un tono, en, en el correo tampoco. En el audio, pues pasa a veces que también... Este, no sabemos mandar el mensaje bien en audio y muchas veces se malinterpreta y no solo eso, sino que eso conlleva otro tipo de problemas, ¿verdad? Y, y todos lo hemos vivido. De, de hecho, todos lo hemos vivido. Pero eh, algo que, que también estaba pasando antes, mucho antes de la pandemia y que a mí me llamaba mucho la atención, estoy hablando de hace unos 5, 6, 8 años, que cuando... Hay reuniones familiares, reuniones de, de amigos, y si todos tienen celular, que es lo que generalmente eh, pasa, ¿verdad? Cada uno está en el celular, cada uno está atendiendo los mensajes que le entran, ¿verdad? Y están inmersos en el celular. Eh, siento que, que parece que se lo van a tragar, es impresionante, ¿verdad? Entonces, nos hemos acostumbrado, ustedes saben que cuando uno repite eh, ciertas veces, unas 60 veces, eh, las cosas se le hacen hábito y se instauran en uno, se instauran como hábito y a veces hasta se hace cultura, ¿verdad? Y quitar ese hábito es demasiado complicado. Entonces, eh, el hecho de que uno esté tan pendiente, no va a pasar nada. Si yo no atiendo a los mensajes, si los leo, eh, y entonces yo me aíslo, me aíslo de la gente, ¿verdad? Eso está pasando mucho, pero desde mucho antes de la pandemia y ahora más con la pandemia, porque nos, nos acostumbramos a estar en una forma muy individual, conectados, cada uno en su espacio, de sus países, de sus casas, y eh, más se debilitó la comunicación y, por ende, la escucha la escucha atenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a plantearnos una comunicación diferente? Tenemos que retomar, ¿verdad? Eh, lo importante es que podamos sentir a través del diálogo, de uno a uno o de grupo, ¿verdad? Una escucha más empática. Este dibujito está muy simpático porque, ¿se acuerdan que uno hacía ese juego con los vasitos, ¿verdad? Pero sí, eh, curiosamente, uno podía comunicarse como un walkie-talkie, pero era rudimentario, ¿verdad? Pero en este caso está hecho un enredo, ¿verdad? Es como el teléfono chocho, como el juego del teléfono chocho, que siento que todas lo jugamos y todos, ¿verdad? Donde hay un grupo de personas que están sentados en círculo y se van diciendo una frase y cada uno la escucha muchas veces y tergiversándola y el mensaje llega totalmente diferente. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad?, de que, qué es lo que pasa cuando hay un canal de escucha, de comunicación, ¿qué es lo que pasa en ese interín? ¿Será que de verdad no le estoy poniendo la atención que merece el mensaje? Eh, pocas veces puede ser hipoacusia, porque eso lo jugábamos de niños y de adolescentes, Ahorita tal vez sí puede sumarse esa parte de que no estamos escuchando como muy bien, con la edad eso se va perdiendo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Aquí dice, lo importante es que podamos sentir a través del diálogo una escucha más empática. Y preguntándonos, preguntándonos, ¿cómo está el otro? ¿Qué es lo que le está pasando al otro? ¿verdad? Muchas veces hablamos, pero no escuchamos y ese es en realidad el mayor conflicto en la comunicación. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. No sé si ustedes se han preguntado eso o ya lo saben probablemente. El oír tiene que ver con que mi canal auditivo percibe sonidos o ruidos, pero están ajenos como a mi atención. No, no les pongo atención, yo puedo estar escuchando ahora un televisor que está prendido aquí en mi casa, o un avión que pasa, o alguien que está hablando, pero no le pongo atención necesariamente, entonces no decodifico el mensaje y no entendí lo que pasó. Eso es oír. Pero escuchar tiene que ver con poner atención a lo que estoy oyendo, ¿verdad? Entonces, si yo realmente me concentro en, respetuosamente en escuchar eh, puedo puedo llevar el hilo de la conversación puedo saber de qué se trata y puedo entender muchas veces porque a veces a uno le dicen entendiste lo que el planteamiento cuál porque uno está como en otra de todas formas muchas veces estamos distraídos con muchos pensamientos verdad y puedo yo estar acá y estar pensando en qué más tarde tal cosa o que mañana entonces esos son distractores que me alejan a la escucha benevolente, porque además tiene que ser benevolente, con bondad, con respeto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos que plantearnos eso, ¿verdad? ¿Cómo, de qué manera yo estoy escuchando al otro? Escuchamos para responder y no para ver lo que le está sucediendo al otro o para saber qué es lo que, lo que necesita el otro, ¿verdad? Y respondemos en automático. Muchas veces pasa eh, y, y sacan también chistes de eso, ¿verdad? Que las parejas, sí, amor, tal cosa, pero tal cosa, ¿qué? <ríe> es decir, no está escuchando realmente aunque solo haya dos personas, ¿verdad? Estamos en otras, o viendo la noticia, viendo el periódico, o viendo ahora ya ni siquiera el periódico en físico, sino que eh, todo se puede, las noticias en el celular. Entonces, yo estoy leyendo las noticias, que es algo de que tal vez... Es, es bueno oír ciertas, pero no contaminarnos mucho, ¿verdad? Y me están hablando, entonces yo digo, sí, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando, y realmente, pues no, ¿verdad? Hay un distractor y además hay una falta de respeto al otro porque no le estoy poniendo la atención que merece. Entonces respondemos en automático a distintas escenas, a distintos episodios casi sin pensar, ¿verdad? Otra cosa que aquí hay que destacar, que es importante destacar, es que la escucha, bueno, ya lo había nombrado anteriormente, debe ser empática. ¿Y qué es eso? La empatía se refiere a que puedo aprender a aceptar la presencia del otro de una forma positiva, ¿verdad? Y tiene que ver no tanto con lo que yo quiero decir al otro, sino con lo que a veces el otro necesita que yo escuche. A veces, con solo escuchar, sin decir nada, eh, ya la otra persona se siente bien, ¿Verdad? ustedes seguro les ha pasado que hay personas que están pasando tal vez por situaciones muy complejas, muy difíciles y a veces es mejor solamente acompañarlas, escucharlas y eso lo agradecen muchísimo. Que uno saque ese tiempo para escuchar. Y aquí me lleva a comentarles algo o a aconsejarles algo. Cuando andamos deprisa, que es generalmente la mayor parte del tiempo, si alguien que tiene una necesidad de que lo escuchemos, nos dice algo, es mejor ser honestos y decir, eh, en este momento no te puedo escuchar. Eh, mejor, si es demasiado urgente, te llamo al ratito cuando tenga un, un chance o lo vemos en la noche. Si no es tan urgente, te parece que lo retomemos mañana, ¿verdad? Dependiendo de la urgencia, porque de repente si sí, esa persona necesita Necesita contarnos algo o que la escuchemos simplemente, pero es muy honesto decirle eso, a que me de escucharle ahí con prisa y que la otra persona se sienta mal porque realmente sintió que no le dimos esa importancia, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a que la escucha debe ser empática y tiene que ver con eso, ¿verdad? A veces con lo que el otro necesita que, que uno le escuche, ¿verdad? aceptar la presencia del otro de una forma positiva, <coughs> enfocándome en su bondad. Esto crea una atmósfera de amor y consideración también. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Ya. Otra cosa es que la empatía en escucha implica, como lo he mencionado ya varias veces, una escucha respetuosa, benevolente. Una escucha que se muestra a través del respeto. Cuando respeto, Puedo hablar con claridad a los demás y los demás también estarán dispuestos a escucharnos, ¿verdad? Entonces, este es muy importante, vamos, podemos ir destacando las palabras, a las puse en negrita, las palabras clave, empatía, respeto, bueno, la dulzura viene un poquito después, bondad, ¿verdad? Eh, una escucha que se muestra a través del respeto. Entonces, eh, eh, es una escucha que ya tiene mucho ganado, ¿verdad? Porque yo estoy en una actitud diferente. Respetar a los demás significa saber hacer una crítica solo si existe en el otro fortaleza para recibirla. Ahí es otro punto muy delicado, ¿verdad? El, el escuchar a los demás, si ellos quieren alguna opinión, tenemos que medir un poco, eh, tener esa cautela, esta, eh, ser sutil. Y si creen ustedes que la persona no, no puede, no está en capacidad en ese momento de escuchar crítica en el sentido positivo, ¿verdad?, o consejo, mejor este, no hacerlo, ¿verdad? Uno, uno sabe, uno sabe cuando, cuando la persona puede interpretarnos bien las cosas, eh, con el amor que nosotros le podemos dar eh, cuando la escuchamos o no. Entonces, en eso hay que tener eh, mucha cautela, ¿verdad? Ok, otro ingrediente muy importante es, es la disposición a escuchar y aprender unos de otros implica dulzura. Y les puse esa imagen que dan ganas de, de comerse esos waffles, ¿verdad? Muy dulces. Porque las palabras tienen que ser dulces definitivamente. Uno puede decir lo que quiera decir o lo que tenga que decir y lo puede decir con dulzura, ¿verdad? Para ser eh, sutil, para ser suave. Entonces, la dulzura es una virtud que procura el bien de cada persona y situación. Encontrando algo positivo. Solo hay que tener paciencia para descubrirlo, ¿verdad? La falta de paciencia hace que, que no haya interés en escuchar. Cuando hay paciencia, hay interés y eso hace que la persona esté abierta y tenga confianza. Entonces, es importante que que sientan que pueden confiar en uno y, y que uno los puede escuchar, ¿verdad? Este es el trabajo de, de los psicólogos, pero todos en, en el fondo somos psicólogos, ¿verdad? O trabajadores sociales. ¿eh? En, en cualquier momento necesitamos escuchar al otro de una forma este, dulce, ¿verdad? Eh, nosotros decir las cosas en forma dulce. Y también cuando estoy en paz puedo escuchar con atención y estar completamente presente. Para estar en paz, se crea un, para estar en, en paz, crea un diálogo amoroso con, con uno mismo que permite despertar y expresar los valores eh, hacia el mundo exterior también. Entonces, aquí vamos a pasar a otra cosa. Eh, mientras escucha al otro, también puedo ser humilde y mantener la sabiduría de conectar con los propios recursos internos y así darnos cómo responde. Entonces, aquí vamos a agregar la humildad. ¿Verdad? Eh, la humildad para poder expresarme y escuchar. <coughs> Perdón, estoy con una tosecilla ahí un poco crónica. Ok, las herramientas. Vamos a, a devolvernos acá, ya me adelanté. Aquí yo quisiera compartir algunas herramientas también que podemos eh, tomar en cuenta. Cuando uno escucha al otro, muchas veces si estamos escuchando a una persona que ya conocemos y que de repente conocemos que para nosotros se equivocó en algo, entonces la etiquetamos, ¿verdad? Y eso nos va a impedir relacionarnos bien, relacionarnos en una forma este, positiva. Entonces uno de los consejos es soltar el pasado. Las personas pueden transformarse. A veces se dice, no, jamás nadie cambia. Claro, cuando uno toma conciencia de realmente quién es uno, con muchas virtudes, con muchas cualidades, y cuando uno se conecta al ser supremo y toma de él todas esas cualidades, recuerden que en la religión católica se dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Claro, con todas sus virtudes y cualidades nos hizo, <risa> somos, y podemos tomarlas de él, ¿verdad? Entonces, soltar el pasado con, con nuestro amor para poder escuchar a esa persona, que quizá, como les digo, sabemos que, que, que es así o asá, pero no tenemos tampoco derecho a juzgar, ¿verdad? Entonces, podemos escuchar mejor de esa manera. Entonces, así estamos limpiando nuestro corazón, ¿verdad? Es como un reseteo y poder crear un espacio más limpio entre nosotros, ¿verdad? Es un reseteo, empezar, borrón y cuenta nueva con la relación. A veces, pues, hay que alejarse de ciertas relaciones, ¿verdad? Es sabio, pero si no es el caso, simplemente con hacer ese, ese, ese reseteo y limpiar nuestro corazón, ya estamos muy bien. Otro consejillo, es no tomarnos personal el estado de la otra persona. De repente la otra persona nos dijo algo, escuchamos de ella algo que, que no nos gustó y lo tomamos personal. Porque tal vez está pasando por una situación ruda, está alterada, está, está influenciada, pero precisamente en ese caso eh, es muy sabio no influenciarse, no tomar, como decimos en Brahma Kumaris, sufrimiento de las situaciones o de otra persona. Entonces, no tomarlo como personal, entender qué está pasando por esa situación, si es posible retomar el tema bien y si no, soltarlo y ya dejarlo ir. Cuando la persona se tranquiliza, como si nada, seguir comunicándome con ella. ¿Verdad? Eso es muy sabio. Cuesta mucho, pero sí es muy sabio. Algo importantísimo, destacar las cualidades y virtudes de los demás generalmente se ve el puntillo negro en la sábana blanca. Veamos la sábana blanca, que el puntillo no se va a notar. Todos tenemos cualidades y virtudes maravillosas, tantas que muchas veces ni nos imaginamos, ¿verdad? Y hay un ejercicio de hacer una lista, los invito a hacerlo, hacer una lista de cualidades que creamos tener y de este, áreas de oportunidad no hablemos de efectos porque suena muy rudo áreas de oportunidad, es decir, ¿dónde creo yo que debo mejorar? van a ver que si realmente se ven como un ser espiritual maravilloso como somos en la lista de cualidades va a aumentar muchísimo generalmente uno dice no, no, ¿cuál otra? ¿cuál otra? y el montón de áreas de oportunidad <ríe> y no es justo, no somos justos con nosotros mismos Háganlo para que vean, pero con esa conciencia de ser seres espirituales, especiales, llenos de cualidades y virtudes. ¿Ok? Entonces, destacar en los demás también eso es muy importante. Las virtudes, digamos, madre, que, que mencionamos mucho aquí en Brahma Kumari son la paz, felicidad, el amor, la sabiduría, la pureza. Y de ahí... Se abre un ramillete de virtudes que es inimaginable, ¿verdad? Es muy grande en realidad. Entonces, eh, muy importante eso. Otra herramienta, escuchar, manteniéndonos tranquilos, focalizados en el estado en que quiero estar y no perder el eje. Si yo decidí y me preparé a escuchar, voy a hacerlo en ese estado, en un estado pacífico. Y, este, y atento a escuchar, ¿verdad? Y si hay algo que tal vez me incomode un poco, no perder el eje. No reaccionar, responder. También manejamos esa diferencia, ¿verdad? No reaccionar, sino responder. Generalmente reaccionamos, la reacción no es tan, tan positiva. A veces es bastante violenta, inclusive. El responder es otra cosa. Pero pensando en lo que voy a responder. Por eso a veces nos dicen, ¿verdad? A veces nos dicen, este, eh, piense, cuente hasta 10. Uno le dice a los niños, cuente hasta 10. <ríe> a veces ni hasta 10 nos, da, nos alcanza, ¿verdad? Entonces es mejor antes eh, sentarse tranquilo, en silencio, ¿verdad? Si es que tenemos alguna conversación pendiente, meditar un ratito, entregarle a, a, al Ser Supremo, Alma Suprema, como ustedes llamen a esa alma maravillosa que es tan bondadosa, generosa. Eh, la situación y luego prepararme para escuchar. Otra herramienta es, como yo me estoy sintiendo, depende de mí y de nadie más. Eso sí es muy sabio. Porque a veces uno dice, bueno, esta persona toca el botón para que yo reaccione. Es que no soporto tal situación o tal cosa y está en nosotras cómo nos vayamos a sentir, está en nosotros, depende de mí, de nadie más, si yo tomo, como les decía antes, ese sufrimiento o, o lo dejo por ahí y soy una observadora nada más de la situación, de lo que está pasando o lo que me está diciendo la otra persona, eh, depende de mí y de nadie más. No hay nadie que nos quite la paz, eso se lo aseguro, se los aseguro. Nosotros somos los que permitimos que se nos vaya la paz, <ríe> porque en realidad está en nosotros, la paz está en nosotros y nadie nos la va a quitar, es un derecho, es un derecho y, y por eso todas esas virtudes están, son, son nuestra esencia como ser espiritual y podemos manejarlas perfectamente, ¿verdad? Vamos a pasar el otro. Ok, entonces vamos a hacer, bueno, voy a a recomendarles hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, esto de, de escuchar pareciera ser muy fácil, pero en realidad no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿verdad? Sobre todo si yo permito que me afecten, lo que me digan, ¿verdad? Eh, entonces es, es de ambas partes, ¿verdad? Si uno, si uno es el que habla con dulzura, con amor, con respeto, muy probable que el otro lo haga también. Entonces, yo soy la que tengo en ese sentido que, que cambiar, ¿verdad? Eh, cómo yo voy a decir las cosas para que el otro me escuche de esa manera y yo podré escucharlo de esa manera también, ¿verdad? No es imponer nada, no es eh, sugerir nada, sino que, eh, como decían los abuelos, con el ejemplo, ¿verdad? Si yo soy pacífico, eh, generalmente eso lo voy a, a, a, a regalar a los demás y el otro lo va a sentir y así lo va a tomar. Entonces, uno es el que tiene la batuta en la mano como un director de orquesta. Escucharse a uno mismo, eso sí es muy importante, ¿verdad? Porque yo no tengo, si yo no tengo algo, yo no lo puedo compartir con los demás, ¿verdad? Entonces, hay que escucharse a sí mismo también para poder escuchar a los demás. Esto implica escuchar la voz interior, ¿verdad? Y esto puede eh, producir la diferencia entre ser feliz o simplemente sobrevivir. Es decir, ¿cuánto me escucho yo? ¿Escucho solo eh, que, que tengo este defecto y que no sirvo para nada y que todo me sale mal? ¿O escucho que yo soy victorioso, que tengo muchas, muchas bendiciones? A pesar de que este mundo esté tan, tan mal, lamentablemente, yo puedo contribuir a, eh, eh, para que el, el, mi microbundo digamos, la familia, los compañeros de trabajo tengan una atmósfera un poquito diferente. Yo puedo contribuir con eso, ¿verdad? Pero ante, ante todo, debo escucharme a mí misma, debo quererme a mí misma, debo autorrespetarme, ¿verdad? Eh, para poder respetar a los demás, para poder eh, comunicarme como tiene que ser. Y, y bueno y ser feliz verdad eh, ejercer la felicidad que yo tengo escribir mis cualidades y la de los demás esto ya se los dije pero las de los demás también puedo escribirlas hay ejercicios que se hacen verdad en los talleres presenciales donde se escriben al menos de dos a tres cualidades de, de la persona que tengo al lado o no sé hay, hay diferentes ejercicios muy bonitos con respecto a esto y hay uno que recuerdo en un taller que hicimos una vez aquí en Brahma Kumaris, donde escribíamos, cada uno escribía una cualidad de todos. Entonces íbamos rotando una flor muy linda que hicimos en papel y este poníamos la cualidad, y, y cada flor tenía el nombre de cada uno. Poníamos la cualidad que pensábamos que tenía esa persona. Y al final era un regalo para uno leer lo que creían los demás que teníamos nosotros. Y a veces nos asombrábamos, como yo, dulce, como yo, tal cosa. <ríe> y, y sí, y sí, sí si, si así te ven los demás, es porque sos así. Entonces escribir las cualidades mías, las de los demás, y entonces ahí voy, yo voy a fortalecer la imagen que yo tengo de mí misma, ¿verdad? Cuando se note debilidad en otro, procurar ser consciente de que todo el mundo tiene valor, eso permitirá cambiar el enfoque. A eso me refiero, a ver la sábana blanca y no el puntito negro. Realizar una acción benevolente de limar asperezas es importante. De repente podemos hacerlo, ¿verdad? Limar una aspereza para que haya armonía y así poder entonces disponerme a escuchar con, perdón, con benevolencia, con amor, con respeto. Recuerden las palabras claves. Eh, empezamos con empatía. Empatía, respeto, paciencia, humildad, benevolencia, dulzura. Ya son seis palabras claves para practicar cuando uno escucha. Imagínense qué montón de cosas. <ríe> Pero si uno las tiene presentes, créanme que, que va a ser una comunicación muy armoniosa, muy linda, ¿verdad? Proponerse un día como el día de la sencillez, hablar poco y escuchar con atención. A veces hablamos demasiado hay mucho ruido de por sí externo, ¿verdad? Por eso, en Brahma Kumari nosotras acostumbramos, nosotros y nosotras, a meditar muy tempranito, cuando, eh, antes de que los pajaritos inclusive empiecen a apiar, <ríe> ¿verdad? Es, es hermoso porque ese hálito viviente que llaman en, en oriente, ¿verdad? Ese néctar del amanecer te da mucha energía y es que Meditar significa eh, darte cuenta, ¿verdad?, de quién sos vos, ¿verdad?, eh, de, de ese ser espiritual tan especial que sos en conexión con el Ser Supremo. Entonces, uno puede escoger cada madrugadita un tema, puede escoger una virtud, puede escoger una práctica para este, meditar sobre eso y créanme que a esa hora eh, si uno lo hace, al principio cuesta bastante porque lo hacemos muy tempranito, lo hacemos cuatro de la mañana, a veces antes. Si uno lo hace es muy sanador, es demasiado sanador ese silencio de la madrugada con mi ser y con el ser supremo. Y todo el día uno pasa con una energía impresionante, ¿verdad? A veces a mí me dicen, bueno, pero uno está durmiéndose, de ahí, no está durmiendo, se no y no, todavía tengo... Tengo mucha cuerda, pero yo se lo atribuyo mucho a ese espacio. En el día, hacer pausas también, silencio, porque cuando uno hace silencio, uno puede percibir muchas cosas. De hecho, no sé si les, si les ha pasado, pero cuando se va la electricidad, eh, uno no se da cuenta Toda esa energía que pasa eléctrica en los cables, que el televisor, que aquí, que los aparatos electrodomésticos, cuando se va la luz, es esa paz, es esa tranquilidad que yo digo que es esta sabrosura, me encanta, ¿verdad? Porque ya nos acostumbramos a estar escuchando zzzz, que no se percibe, en realidad no, no lo podemos percibir. Bueno, o nos acostumbramos a, a, a ese tipo de, de energía, de vibración auditiva, porque sí, sí hay ahí un sonido. Pero entonces yo los invito de verdad a aprender, a sacar esos espacios, a meditar eh, con 10 minutos primero, 15 minutos, ojalá diariamente, este, hacer esas pausitas de paz durante el día, dejar un ratito la computadora, sentarse, eh, ver un videíto como el que les pasé al inicio, una musiquita. En este caso, pues no... No puse música porque a veces el Facebook saca. Si tiene derechos de autor, no saca la música. Entonces, eh, por eso el videíto tenía, no tenía sonido. Eh, entonces, sí, hacer esas, esas pausitas durante el día es muy sanador, ¿verdad? Es muy sanador y acostumbrarse a meditar en la madrugadita, eh, seguirnos. Los invito todos los lunes. Hay una meditación a las seis de la tarde. Y como saben, todos los martes también charlas, ¿verdad? En nuestra página se pueden meter Bramacumaris en Costa Rica o Vozdepaz.net. Entonces, bueno, con esto de la meditación, con el consejo de la meditación eh, que le instauren en su vida, eh, terminamos por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, voy a leer el chat a ver qué, qué tenemos por acá. Margarita, muchas gracias, Angélica, saludos desde Paraíso de Cartago, debe estar haciendo mucho frío en Paraíso, Martín Alberto Cerdas, buenas bendiciones, gracias, las recibimos, Yamilet Méndez, linda tarde, muchas gracias Yamilet, Irma Cordero, buenas tardes, saludos, El Sabillo Om Shanti, Mercedes Espinosa, excelente charla, muchas gracias, no, muchísimas gracias a ustedes y como les digo, invitadísimos e invitadísimas, a también unirse a una campaña que tenemos que se llama Lo que Haces Inspira. Eh, métanse a la página, hay una pestañita que dice Lo que Haces Inspira, actos de bondad. Y lo que se quiere, eh, Brahma Kumaris acá en Costa Rica la lanzó el 6 de abril. Lo que se quiere es precisamente tratar de, de desviar la, la atención de lo negativillo a lo positivo. Entonces, si ustedes mismos, mismas, han hecho algo que implica un acto que inspire a los demás, un acto de bondad, puede ser una cosa chiquitita o puede ser algo más significativo. O si saben de alguien, eh, no dejen de postearlo en sus redes, ¿verdad? En el Facebook si tienen, eh, Instagram, Twitter si tienen, y le ponen hashtag, que es el signo de número, de numeral, lo que hace es inspira así todo pegadito y entonces eso nos va a llegar a nosotros a la página y hay varios eventos que ustedes pueden ahí meterse invitadísimos a participar el próximo evento es en julio ahora el 28 y ahí encuentran toda la información es una, una noche de meditación melodías para el alma así que de verdad muchas gracias aquí tengo a, a Rodrigo Brenes y Pri Jiménez, gracias, gracias, qué hermosa charla. Ay, gracias, qué lindos. Bueno, entonces, que tengan muy buenas noches, que estén muy bien y abrir su canal de escucha, es muy importante, con respeto, humildad, empatía, paciencia, bondad, amor. Eso les queda de tarea. A ver si aumentamos esa... Capacidad que tenemos de por sí todos para escuchar e invitan con su ejemplo a su familia, a, a sus compañeros de trabajo, a todas las personas con las que ustedes tienen relación y conexión.